Bien, vos tuviste un derrumbe cerca Hubo un derrumbe cerca de mi casa, ahí sí, en la calle Sinclair y, y Servinio. Pero la, la historia, es saber, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el responsable por la muerte de ese joven que se puso, se resguardó de la lluvia, allí en la calle Lavalle al 1500? ¿Quién es el responsable? Está con nosotros Rafael Gentili, el legislador del Proyecto Sur y Eduardo Epstein, que es auditor general de la ciudad Ambos, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? El que quiera arrancar Digamos que la cuestión del mantenimiento de las fachadas de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires está, está legislado, hay una ley que marca claramente que él es el consorcio el primer responsable del mantenimiento de las fachadas. Eh, de acuerdo a la antigüedad además que, que el edificio tenga, hay una cantidad de tiempo, cada, cada tanto tiempo hay que presentar un certificado en la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires... Firmado por un profesional competente, matriculado. Un arquitecto. Sí, supongo que un arquitecto, un ingeniero. Aquí hay, ya hay un primer punto que a mí me preocupa: que es que debía haberse hecho un registro de matriculados para firmar este, este, este documento. Yo lo estuve buscando en la, en, en la página web de la ciudad de Buenos Aires y no lo encontré. Más allá de esto, eh, digamos, el consorcio contrata entonces, como yo le decía, a un profesional matriculado que responde con su matrícula y firma, en el caso de este edificio, donde se cayó la Marquesina, que es un edificio de alrededor de 50 años, tiene que entregar un certificado cada seis años. Este, así lo, lo reglamenta, a medida que mayor es la antigüedad, menor es la cantidad de tiempo cada de, renovación, de, certificado. de la renovación del certificado. Eh, esto por un lado. Por otro lado, existe un mecanismo también, de, de, de alguna manera debiera existir un mecanismo de control también en lo que es la dirección de ordenamiento del espacio público, antes estaba hablando del área de control gubernamental del gobierno, debiera existir también un doble control, porque se trata de una marquesina... Eh, ...manejado por la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público de a, la Ciudad ...marquesina-techo, sí. porque no es la marquesina clásica, ¿no? No, no, está bien, pero era, es un una, techo, era un techo, techo y arriba le pusieron un cartel de una un un obra social. O sea, un bien. techo y arriba una marquesina, digamos. Exactamente. Exactamente. Eh, debe intervenir también la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público... ...porque se trata de, digamos, estar regida la publicidad y las marquesinas... ...por la Ley de Publicidad Exterior con lo cual debió haber habido un control y una autorización para poder colocar la marquesina, no sabemos nosotros, yo por lo menos no lo sé, si se cuándo se colocó esta marquesina y si el y si estaba autoriz autorizada, si estaba autorizada y por otro lado si eh, se trata de si la estructura de material sobre la cual estaba apoyado el voladizo eh, es del momento original de la construcción del edificio o, en cambio, fue agregado posteriormente. Fíjense lo que costó eh, darnos cuenta de que era una marquesina. La noticia la dimos nosotros y la primera información que teníamos, inclusive que, que, que dije al aire, era un balcón, porque costaba cuando llega la primera suponer que una marquesina se podía haber desplomado del modo en que se desplomó esta. No, no, no, no, no, no lográbamos dar. Decir, Pero es posible esto. Sí, era posible. Una marquesina de hormigón, ¿no? Que ese, eso es lo que a nosotros nos no, sorprendía. Sí. ¿Cómo decíamos? Una marquesina de hormigón... no era murada, sino que... Claro, estaba pegada, y no estaba era, pegada. Estaba como pegada. Estaba como amurada y no, sí. no, no salía de la... Pero yo creo que, independientemente de la responsabilidad de este caso y la responsabilidad de cada caso que se presente, acá el responsable es un desprecio por la vida del otro, que es algo que excede... Me parece este caso puntual y que nos está atravesando y que es una cosa que uno ve en muchos hechos trágicos que suceden en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Eso me parece que ahí hay un nivel de responsabilidad porque lo que está atravesando todo esto es una sensación de precariedad absoluta de todos los ciudadanos. ¿no? Uno no sabe hoy... Va caminando por la que sale de su casa. Nosotros podemos discutir mucho el rol del Estado, podemos tener diferencias en todo, si el Estado tiene que intervenir más o menos en la economía, pero todos nosotros queremos salir de nuestra casa y salir, caminar tranquilos, ver un policía en la esquina y poder confiar en ese policía. Si tenemos que recurrir al Estado y, y tenemos una inspección que realizar, porque un comercio está haciendo algo más, saber que ese inspector va a cumplir con su tarea. Si nos refugiamos por la lluvia en un, en, en, en un solado como este, queremos saber que no. Se que nos... no Claro. Si sí, hacemos, tenemos una obra en construcción al lado de nuestra casa queremos estar tranquilos no tenemos por qué estar intranquilos de que se puede caer nuestro edificio por esa construcción entonces y acá hay un rol independientemente de la responsabilidad puntual del, del arquitecto quien haya firmado ese papel acá hay un rol del Estado el Estado, se ha, el Estado de la ciudad se ha borrado de alguna manera de intervenir en estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de todos nosotros maximizando en todos los casos las ganancias el dinero el dinero de un consorcio que no quiere invertir en solucionar un problema de estructura de su edificio, el dinero de un inspector que prefiere no hacer su trabajo y ganarse unos pesos, el dinero del arquitecto que en, en, en tu barrio decide abaratar costo de la obra y apurar la obra a riesgo de la, de la vida de los vecinos, el dinero de los funcionarios que fomentan la construcción indiscriminada. En la Ciudad de Buenos Aires está discutiendo un nuevo código... De, ...de planeamiento de la ciudad pensando en los próximos 30 años. La ciudad de Buenos Aires tiene 200 millones de metros cuadrados construidos. Ese código planea que en la ciudad se construyan 300 millones de metros cuadrados más. Y es una ciudad que no creció en términos de población. Que decreció. Entonces, ¿para quién estamos haciendo esos metros cuadrados? El 50% de los permisos que se dieron en los últimos 10 años, que es una variable interesante porque lo podemos comparar con el, la evolución de la población en la ciudad, sí. el 50% de los permisos para construcciones de viviendas se dieron para viviendas lujosas. Sí. Y estos no son datos míos, sino sí. son datos del anual estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo, Entonces, ¿estamos construyendo sí. para quién en sí. la Ciudad de Buenos el, Aires? Eduardo, ¿los vecinos de Ciudad de Buenos Aires estamos a la, a la buena de Dios? Yo creo que hay problemas serios de control. Porque yo recién explicaba lo del certificado. Sí. Hay 150.000 edificios que debieran, alrededor de 150.000 edificios que debieran presentar estos certificados en la Ciudad de Buenos Aires. Son muchos, por cierto. ¿Ustedes saben cuántos lo han presentado efectivamente? Hay un pedido de informes del defensor adjunto del pueblo, Atilio Limena. Uh -huh. Solamente el 7% presentó el documento. Entonces... El, el, el certificado, que se llama certificado de edificio seguro, o sea, en donde no solo hay que certificar la marquesina, o sea, sino... Lo que hace... pasa es que últimamente a Macri se le derrumban muchas cosas, ¿vio? Y yo creo en el, que, los últimos tiempos se le derrumbó el, el de Bartolomé Mitre, el gimnasio aquel famoso de, de Villurquiza. El ingeniero Macri tiene un problema. F que esto que mató que lo a hemos este visto, joven. Lo hemos visto con el subte. Fíjese, es ingeniero el, civil. Fíjese lo que dijo el ingeniero Macri con el tema del subte. dijo, prefiero que el subte esté parado que que tengamos un muerto en el subte. Por miedo a controlar. Digo, porque lo que se estaba discutiendo era el control. Yo lo que digo es, con ese criterio no, hay que parar todo la construcción. Para que, no, hay que parar todo toda para la construcción que no en la Ciudad de Buenos Aires. Cada vez que llueve, cada vez que llueve en la Ciudad de Buenos Aires, o cuando llueve mucho, digamos... Y aparte tenemos el derrumbe siempre en el... Porque lo de Sinclair es siempre en el, el mismo momento. En el, mismo momento, el momento de la excavación, de la en excavación. el momento de la demolición. El ingeniero Macri tiene que... Más que el ingeniero Macri, el presidente de la Agencia de Control Gubernamental, debiera convocar al conjunto de los sectores, ONGs, a todos los que estamos preocupados por esto, para rediscutir el tema, porque eh, lo que pasa hay un que problema. parece que la preocupación está más por la bicicenda que por eso, ¿vio? Claro. <risa> Una vicisenda... Parece, da la sensación, ¿no? La bicicenda es más importante en se... la ciudad que cualquier otra cosa. Lo que se puede mostrar, y lo que es. La marquesina que se puede mostrar y que da rédito electoral rápido, pero claramente. y que facilite además. El negocio indiscriminado, no el negocio, porque está bien que un gobernante fomente la actividad económica en su, en su distrito, pero el negocio por sobre la vida de los seres humanos. Esto es lo que está en juego acá, porque la verdad, la maximización de la ganancia que se quiere hacer en la construcción, no casualmente, nosotros votamos una ley para poner un... Y la intervención de un profesional independiente, que es algo que ha funcionado que instaló Ibarri, que es algo que ha funcionado muy bien uh -huh. en todos los momentos de las obras, el momento de la inspección del Seguro. que está haciendo la excavación. Y Macri no la vetó la, obra, la, la ley, pero no la aplicó. Seguro. Ambos gracias, ¿eh? gracias, gracias por venir. Eh. Muchas gracias. gracias